Soy Julián Rivera Jiménez y esta es mi presentación para la Cátedra Libre de Estudios Trans. Yo soy licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente estoy cursando la maestría en Lenguas Modernas en la Universidad Autónoma de Baja California. Um, en la licenciatura me enfoqué en el área de lingüística, particularmente en el género gramatical, el género gramatical neutro y las marcas de género no normativas. Hice mi investigación de tesis al respecto para titularme y eh, básicamente fue un estudio sincrónico en hablantes en un grupo de Facebook de personas trans en los cuales recogí eh, producciones textuales en donde encontraran cualquier realización de género gramatical, marcas de género gramatical que, uh, hablara, que hicieran referencia a personas porque el género gramatical en español se usa a diestra y siniestra para hablar de personas y de objetos y de, o incluso de eh, eh, abstracciones como el amor, la tristeza, etc. Entonces, eh, en esta muestra eh, yo me enfoqué en ver cua, co, cómo se producían distintas marcas de género haciendo las distinciones entre marcas no normativas, por ejemplo las marcas normativas siendo masculino genérico, desdoblemento léxico y neutro normativo como decir personas uh, oigan banda que se usa mucho en México, etcétera y las marcas eh, las marcas no normativas que iban a ser marcas de marcas de género neutro como amigues amigues con x y la marca con arroba Um, en, fue, fue una muestra eh, de fue una muestra pequeña sin embargo encontré que las mujeres trans eh, utilizaban en mayor, en, con mayor frecuencia las marcas eh, neutras las marcas no normativas y mientras que los hombres trans utilizaban mayormente eh, masculino genérico y casi no utilizaban las marcas con x o la marca con e eh, Haría falta hacer, y esto es, y este es un proyecto que tengo próximamente, hacer un una nuevo muestreo, ahora actual, eh, para poder hacer el estudio diacrónico, ahora viendo si existe o no un cambio en cómo se presentan estas, estas marcas, estos usos, porque, bueno, de haberlo estaríamos hablando de, de una innovación lingüística, estaríamos hablando de que en la población trans existen o no existen eh, grupos que, que, que tienden a innovar y, y grupos que tienden a marcar eh, los cambios lingüísticos, como esto, que esto es algo que, que ocurre en cualquier comunidad de habla, en cualquier fenómeno eh, de cambio que pudiéramos explorar en lingüística o en sociolingüística. Ahora en la maestría me gustaría investigar cómo eh, como los referentes corporales que utilizamos las personas trans, pienso como una, como yo soy hombre trans, soy como persona transmasculina, me ha tocado mucho escuchar cómo se hace la distinción entre pecho y pechos. La, la, la diferencia a nivel lingüístico entre pecho y pechos es una flexión de pluralidad. Sin embargo, eh, a nivel del habla, a nivel de la comunicación, sabemos que pecho y pechos tienen connotación, una connotación social eh, de género. Los hombres tienen pecho y las mujeres tienen pechos. Como hablantes podemos ignorar el aspecto lingüístico, pero casi siempre vamos a estar conscientes, y más como personas trans, creo que, que vamos a estar conscientes de que existe esta connotación y vamos a utilizar la palabra pecho o pechos eh, adecuadamente o como nosotros queramos presentarnos. Eh, básicamente parto de, de que de la transición social, así como hablamos no de transición social y transición médica, bueno la transición social típicamente va a preceder a la transición médica. La transición social va a estar va a estar ayudada de una transición lingüística, porque los primeros actos para transicionar que hacemos ocurren a nivel a nivel comunicativo, a nivel de discurso. Yo soy trans. Eh, un cambio de nombre, y en algunos casos son cambios también de, de pronombres o de género gramatical. Entonces, eh, creo, que las, creo que la manera en que utilizamos el lenguaje de las personas trans tenemos mayor conciencia lingüística, tenemos ma, mayor conciencia de las palabras que producimos y de cómo las producimos sin mencionar incluso otros aspectos pragmáticos como los patrones de habla, la velocidad la, la articulación incluso los gestos son elementos comunicativos, son elementos de, de pragmáticos um, y bueno, estos aspectos sí son muchísimos, me hace, me hace falta eh, generalizarlos más pero eh, creo que voy por buen camino y es un tema que me entusiasma muchísimo eh, explorar en el futuro sin abandonar eh, mi investigas, mis investigaciones previas sobre género gramatical, marcas neutras, géneros no binarios o los, el género para personas no binarias, etc. Género gramatical no binario, claro. Um, y esto sería todo lo que quisiera compartirles. Muchas gracias a la Cátedra Libre de Estudios Trans por permitirme este espacio y eh, hasta luego. ¿Cómo vuelve?